Hola a todos, mi nombre es Julián David Rojas y hago parte del Centro de Idiomas de la Fundación Universitaria Mayacano en condición de docente de inglés y mentor. En el corto tiempo como mentor he evidenciado que el trabajo realizado en estas aulas es determinante y requiere de mucho tiempo. Asimismo, me he reunido con los compañeros con el fin de unificar criterios frente a los estándares de calidad que se requieren. El mentor representa un guía que da claridad en asuntos que pueden ser confusos, asimismo se ve mayor estandarización en los procesos y se resuelven dudas frente a aspectos que no son claros para algunos o novedades que pueden presentarse en los procesos de calidad.